Ahora, ¿qué tú Daniel, bueno, señores, hay para compartir que la noticia dice que hay más chinos ricos que estadounidenses por primera vez. Y en cierto modo, con, considerando que China es el país más poblado en el mundo, que de hecho se estima que China, solamente China tiene un 25% de la población mundial, y eso es mucho decir, se estima que hay unos... 1.365 millones de habitantes chinos. Y aquí dice ahora que por fin hay más chinos ricos que estadounidenses por vez primera. Ahora bien, de todo modo, el americano promedio, el estadounidense promedio, sigue siendo más rico que el chino promedio. Pero, saliéndome un chin de eso, que tal vez no es saliéndome nada, hay que decir que hay que, o, o más bien debo decir, que en la sociedad, de, en, en, la, en esos países desarrollados, es más fácil llegar a ser una persona rica. Es mucho más fácil porque, de hecho, puede alguien desmentirme, porque acá hay personas que, que ven el programa desde Estados Unidos y otras partes del mundo, lo pueden hacer. Pero estuve conversando con una joven hace u, aproximadamente un año. Ella me dice que estudió magisterio en Estados Unidos y que ella no tuvo que esperar lo que tenemos que esperar acá, un concurso. Ella automáticamente culminó sus estudios se, diri se, se dirige a, no sé si a un distrito educativo, y allí fue evaluada y al cabo de dos meses... Sí, pero esa es la estaba, diferencia de aquí estaba... a allá, Reniel eh, eh, evaluación es lo que quiero decir, es, uh -huh. lo, que quiero, es lo que quiero decir. La evaluación, que en, porque la sociedad desarrollada es más fácil. Lamentablemente las evaluaciones que se hacen aquí, comparadas con las evaluaciones que se hacen allá, es que aquí se usa mucho la corrupción. ¿Ah? La corrupción, en todos los sentidos de la palabra, tú sabes. Aquí no se evalúa nada. O sea, sí se evalúa, yo, yo yo vengo de concurso y No, no se evalúa. el sentido de, si de se evaluación es, que yo te digo, es, por ejemplo, la UAS. Auditorías. En la UAS, UAS estudia todo el mundo, ¿Tú lo sabe, okay. o sea, ahí en la UAS no hay un un filtro de que la gente, mira, este, de, este sí. es un profesional que nos va a aportar a, a nosotros, vamos a invertir invirtir un dinero porque la universidad es la única universidad que es eh, para, para nada y aquí. En todos los países del mundo las universidades son para ayudar al desarrollo económico de ese país y para ayudar a la, las investigaciones de ese país que tengan una mejor economía. Pero aquí la, tú te gradúas, hay tanto abogado, hay tanto contable y tanto o sea, sin control. O sea, tú ves gente que tiene hasta 10 años y no se gradúa. Porque lamentablemente aquí no hay un sistema de evaluación que, que tenga credibilidad. Por esa misma razón. que okay, ese tema podemos debatirlo porque y entonces, un tema lo de los complejo, profesores, Podemos debatirlo pero, después. Dame seguir con eso. Martín. Claro, no, los profesores sobre eso, te lo digo por eso. Porque tú sabes muy bien ah, que... porque el es. hombre profesor también, sí, eh, sí. Eh, lamentablemente Casi existe la lo evaluación, si existe lo, lo que es concurso, pero eso de concurso no tiene... Es la evaluación. Tienen que evaluarte como profesional y debería... Pero cuando si lo dejan solo, sin el, sin el concurso, tú sabes lo que pasaría aquí en un país como este. O sea, que aquí entra el amiguismo y todo eso. Sí. Bueno, por ahora lo que entramos fue por concurso, abogados concurso. Hay muchísimos abogados con todo títulos modo, colgados y en una esquina haciendo una rutina para motoconchar, que de verdad es muy penoso. De todo el, modo, el, el, el, el, la sociedad, el, el, la sociedad la china está creciendo económicamente. China es una potencia. Independientemente de que es una tenemos sorpresa la Eso Estados Unidos. Estados Unidos debe de... Y dependiendo de tenemos la idea de que una amenaza, solamente estamos Estados, Estados, Unidos, Estados Unidos, pero China, las cosas son de otro nivel. Ya las cosas están cambiando a nivel otro económico, nivel. ya la, la cosa. De, en y lo que China, China está, está haciendo en los continentes, en el trabajo que está ejerciendo y las negociaciones que está llevando a cabo son. Para enriquecerse cada vez más. Sí. Mira, ya la pusieron un que, con Rusia, que Hablar de Rusia es decir mucho también. Y no Mi... sé desde qué año iniciaron ellos con esta propuesta, que tú no podías tener más de un hijo. No, ah, porque okay, sí, la... hubo una campaña. Porque porque era... una campaña. Ah, sí, porque era una Ahora nación muy poblada. Parece que al parecer esto les dio resultados en un tiempo determinado. Sí, porque hubo una las. Eh, ¿Cómo se dice? Ayúdenme con la palabra. Los resultados se están viendo acá. Entonces, el, sí. el, el sistema económico de China, ustedes saben que eh, en cierto modo era comunista, O sea, uh -huh. China era comunista, pero ¿qué pasó? China desde el 1990 para acá ha venido haciendo unos cambios de la manera en que se ha manejado, que es como el, el socialismo combinado con el capital, pero o sea, eso de edificios y todo eso, eso ha cambiado en China a, a ellos, ellos se han preocupado ahora por competir ha y, un y, así, y, con, y, y o sea, han demostrado que no solamente tienen un buen sistema social, sino que tienen un buen sistema de competencia, porque los países compiten ahora, y que eso hace que cosa. tenga una mejor o sea, por ejemplo, ahora mismo con el, el celular de ellos Huawei, es un celular que está compitiendo con Samsung y con, y con iPhone aunque no se con lo nada, ha vendido, todo. pero está compitiendo, y hacer comp compitiendo. competencia ayuda a la economía eh, en China you <laughs>